SQL fácil fácil insertando filas vamos a prepararnos tienes el fichero de órdenes SQL selecciona todo y copia abrimos Heidi SQL nos vamos a consulta y pegamos ahora puedes abrir una segunda instancia de Heidi SQL A lo nuestro, insertar filas es la operación básica para rellenar de datos nuestras tablas. Se inserta fila a fila, aunque pueda parecer que no, y las filas evidentemente enteras, aunque el sistema se encargue de lo que falte. Creamos una base de datos. La tabla en la que vamos a probar las inserciones es Prueba. Tiene tres columnas, la primera, ID, es de tipo entero pequeño, la segunda, cola. De tipo carácter, variable y largo 15. La tercera, col B, de tipo fecha. La clave primaria es id. Decimos explícitamente que el valor por defecto para col B es el nulo. La segunda instancia la vamos a utilizar para comprobar el contenido de la tabla. De esta manera la tenemos visible en todo momento. Escribe en la pestaña de consulta select asterisco from probando punto prueba. Pulsa F9 y en el panel de resultados verás únicamente el encabezado de la tabla. La tabla está vacía, aún no hemos insertado nada. A partir de ahora, la mayoría de las veces que ejecutemos algo a la izquierda, verás que a continuación ejecutamos la consulta a la derecha para ver el resultado. Volvemos a la izquierda y seleccionamos las dos inserciones de fila. Con Control F9 se ejecuta solo lo seleccionado. La orden para insertar es INSERT INTO. A continuación, el nombre de la tabla donde queremos insertar. Solo podemos poner un nombre de tabla. Solo podemos insertar en una tabla cada vez. A continuación, valúes. No es opcional cuando le damos nosotros los valores de fila. Los valores de la fila entre paréntesis y separados por comas. Tienes que respetar el orden de las columnas en la tabla. 11 es para la columna ID. Fila para col A. Y 12 de octubre de 2016 para col B. Fíjate que los números van sin comillas, las cadenas de caracteres y las fechas van con entrecomillado simple. Además, si no hemos reconfigurado el servidor, el formato de fecha es año, mes y día. Es cierto que los servidores son capaces de entendernos la mayoría de las veces que escribimos mal. Por ejemplo, si hubiéramos entrecomillado el 11, MariaDB se las quitaría internamente y lo interpretaría como un entero pequeño. Eso porque ese dato va a la columna ID. Sin embargo, si hubiéramos cambiado ese 11 por A1, María de B no sabría qué hacer, saltaría un error y nos negaría la inserción. Conclusión: Siempre, siempre respeta lo que es número y lo que no lo es. No pongas comillas porque sí o porque no te importa. Importa. Esto, aunque no lo parezca, son tres inserciones de fila. Lo que pasa es que algunos servidores permiten compactar la orden separando las filas entre paréntesis cada una con comas. Si faltan datos, dará error y no permitirá la inserción. Cuando no queremos especificar todos los valores o lo queremos hacer en otro orden, podemos dar las columnas concretas donde se insertará. Aquí, por ejemplo, solo vamos a dar valor a la columna ID. Fíjate que en las otras dos columnas ha puesto nulos. Ahora damos valores a dos columnas. Ahora dos columnas y en distinto orden. Fíjate que los valores respetan el orden, los tipos de datos esperados. Aunque utilicemos todas las columnas, y aunque lo hagamos en el orden definido, que no es este el caso, muchas veces es preferible dar todos los nombres, simplemente por tenerlo más claro nosotros. En cualquier caso, no dar valor a una columna estará permitido o no, depende de cómo la hayamos definido. Por ejemplo, vamos a redefinir la tabla añadiendo una restricción de no nulo a la segunda columna. Si probamos de nuevo las inserciones anteriores, esta falla porque no hemos dado valor a col A y no hemos definido un valor por defecto alternativo. Esta fallará por la misma razón. En esta sí estamos dándole un valor a col A. Col B recibe un nulo. Cuando se permiten nulos, el valor por defecto es null y el servidor lo usa automáticamente aunque no hayamos utilizado la restricción default. Si la columna es not null, explícitamente o por ser clave primaria, entonces no hay valor por defecto. En cualquier caso, no está de más especificar los valores por defecto, aunque no lo consideremos necesario. Aquí vuelven a ser todas las columnas, aunque en distinto orden. Redefinamos la tabla dando valor por defecto a call a. Probemos de nuevo. Estas dos órdenes fallaban antes porque el sistema no sabía qué valor darle a cola. Ahora sí lo saben, le hemos dicho que utilice la cadena sin valor. El resto de órdenes funcionan igual que antes. Hemos dicho que la palabra reservada VALUES es obligatoria, lo es salvo que extraigamos los datos de otra tabla mediante una consulta. Creamos una segunda tabla, prueba2, con dos columnas e insertamos sacando los datos de la tabla prueba. Fíjate en la derecha de tu pantalla, este es el contenido actual de la tabla. En vez de poner values y una lista de valores separados por comas, hemos escrito una consulta. Dame todo lo que tengas en las columnas id y col b de la tabla prueba. Hay que tener cuidado con que el resultado de la consulta devuelva la misma cantidad de columnas y los mismos tipos de datos en el mismo orden. Se puede incluso crear una tabla a partir de una consulta, sin definir ninguna columna ni restricción. Terminamos. Borramos todo por limpieza.